primero darte las gracias Juan eh, estamos contigo porque eres una persona que estás muy comprometido con la lucha por el medio ambiente en la isla de lanzarote eh, sabemos que tienes mucha experiencia en, en, en varios de los temas importantes para esta campaña especialmente en cuanto al cuidado del medio ambiente a través de tu trabajo en la reserva y también ahora en el Cabildo eh, en medio ambiente y también por tu experiencia en emprendimiento con gente de, de áreas de turismo y también con participación ciudadana, ¿no? Entonces, lo primero que me gustaría saber es eh, si conoces algo sobre el tema de las ubaras, sabemos que no eres especialista, pero si tienes alguna información sobre las ubaras, ¿tú? Sí, más bien, bueno, desde pequeño como, como aficionado siempre me, me ha interesado todo el tema de las aves y sobre todo las plantas también, pero de las ubaras sí tengo conocimientos y me he informado a nivel... Eh, tanto profesional como a nivel particular también. Uh -huh. Y ahí en Lanzarote, por donde hay, hay ubaras, ¿no? Es uno de los territorios en los cuales encontramos ubaras en Canarias, ¿no? Sí, aquí hay varias zonas en las que se puede encontrar de manera sencilla, de manera fácil, eh, encontrarte con pasos de, de ubaras. Yo lo que no he tenido la suerte es la de ver la, la época de reproducción, de salir al campo y verlas en, eh, con sus cortejos y todo eso pero frecuentemente cuando pasas por la zona del cable en Playa Blanca también hay una zona de en Playa Blanca que se ve frecuentemente también es en el Castillo de Guanapay por la zona de Guatiza de el, esas zonas por ahí suele ser frecuente pero sobre todo en el cable es muy muy muy frecuente sí uh -huh. por lo que yo he estado leyendo en Lanzarote están creciendo las poblaciones ¿no? ¿conoces algo de la situación actual ahí en la isla? Sí bueno de hecho hace a ver, yo creo que tres semanas aproximadamente escuché una charla de unos compañeros de, del CECIC que, que estaban por aquí por Lanzarote haciendo la, las investigaciones y, y nombraban de que, el, bueno, que las poblaciones en Lanzarote sean... A, a, a, están bien y si están mejor que incluso que en Fuerteventura y que, que en este momento pues, podemos contar con, con unas buenas poblaciones en, en la isla. Me imagino también, eso yo no tengo yo mucho conocimiento, si habrán zonas que son más frecuentes y en otras a lo mejor que, que han tenido más problemas por su conservación. sí es el grupo de Juan Carlos Alonso, ¿no? El del CECIC. Sí, sí creo que fue el que nos impartió la charla. Fue una, una compañera, Inma creo que se llamaba. Sí, sí, sí. ¿Recuerdas tú haber visto alguna vez jugaras por ahí, por el territorio, aunque no fuera en la época de cría? Sí, recuerdo. Yo creo que más o menos desde que estaba en el instituto me acuerdo con mi padre pasar por la zona del jable, sobre todo, y, y verla. Pero um, hace poco también, bueno, que salgo también con un grupo de, de voluntarios que trabajan también o que participan con temas de acciones de voluntariado en, en la zona del jable, y cada vez que salimos, pues frecuentemente las la vemos en la zona, sobre todo en la zona del cable, sí. ¿Tú sabes algún tipo de actividad de las que hacen los humanos que estén afectando a, a la población de ubaras? No estoy mucho en, en aquella zona, en la, estoy mucho tiempo en aquella zona de donde están las ubaras, pero yo creo que sí. De, de, de hecho, en, en mi trabajo también escuchamos y escu escuchamos las quejas de, otros, de otras empresas, sobre todo con temas de quads. De quads, no solo de, de, de temas de empresas, sino también de quads en particular o motocross, por ejemplo, también que, que están haciendo un importante daño en, en aquella zona, que habría que, que ver las compatibilidades que tiene o empezar a restringir eh, zonas que no han permitido eh, esos usos más agresivos, quizás con el entorno y con, no solo con la especie de, de la uvara, sino también con otras especies esteparias. Nos ha comentado también que el, el doctor Carrascal, con el que hemos estado hablando, que el tema de los tendidos y las alturas de los tendidos pueden afectar también a la mortalidad de, de la especie. Tú que has estado tan eh, metido en el asunto del paisajismo a través de la reserva de la biosfera, ¿tú crees que es fácil solucionar el problema, el balance entre paisajismo y conservación de especies? Es complicado, es complicado porque el, el paisaje en Lanzarote es importantísimo y si el paisaje, cualquier cosa que pongas en el territorio llama mucho la atención. De hecho, ten, tuvimos también algunos carteles que están poniendo de publicidad y todo eso y llama enseguida la, la atención. Y yo creo que es importante también recalcar eh, que... que el ciudadano de Lanzarote enseguida le, le llama la atención y enseguida pone el grito en el cielo, es decir, eh, muchas quejas a través de redes sociales de que estas afecciones al territorio no las podemos permitir con cartelería de publicitar y todo eso. En el caso de, de las jugaras en esas zonas que, que son quizás un poco más frágiles, pues quizás plantear, aunque yo sé que el coste quizás es un poco más elevado, el tema de soterrar alguna de las líneas, no en medio de, del espacio, sino en bordes de carretera. Quizás podría ser una de, la, de las alternativas soterrar con, con todas las medidas de seguridad que, que la alta tensión conlleva o la media tensión conlleva y tenerlo por al lado de, de una carretera, no atravesando todos los cables porque quizás harían más destrozo metiendo una máquina y abriendo una zanja por, por medio de, de estas zonas donde están las la uvaras. Entonces, quizás aprovechando las vías de comunicación, estas carreteras asfaltadas, empezar a plantear, no, quizás no todas, porque a lo mejor no todas las, las, las líneas de telecomunicaciones o las líneas de, de electricidad se pueden soterrar, pero antes que empezar a subir en altura por las afecciones, yo sería más partidario de soterrarlas en, en vías públicas, en vías en carretera, sí. Esto que estás contando ahora de la participación de la gente en cuanto a un nivel crítico, ¿no?, por ejemplo, en la defensa del paisaje, es un hecho relevante, ¿no?, pero también se comenta muy a menudo que cuando se les plantea, por ejemplo, en este caso que estamos abriendo la participación ciudadana, la gente al final no termina de, de motivarse a participar, ¿no?, tú tienes mucha experiencia, por ejemplo, en el proyecto aquel de la olla de San Andrés, en el cual participó tanta gente cuando hiciste aquella restauración de hábitat, ¿no?, ¿Cómo crees tú que podríamos motivar realmente a la participación ciudadana? Sí, hoy en día es que es complicado. El tema de la, de la participación es complicado. Es, tienen, tenemos todas las herramientas, redes sociales, y ahí es como muy fácil empezar a criticar y empezar a, a decir que esto no me gusta y todo eso. Pero quizás eso nos ha echado para atrás al salir al campo o a salir a, a concentrarnos con unas personas y decir vamos a participar y vamos a tener voz en, en todo esto, pero no la voz fácil de una red social que me quedo en mi casa, critico por criticar, sino una cosa como más activa. Quizás yo creo que sí hemos perdido, hemos perdido esa esa capacidad que teníamos antes de, de salir, de encontrarnos, de encontrarnos con amigos, aunque sea echándonos alguna cosa y compartir y, y empezar a expresar y, y llegar a algún, a algún resultado también, es decir, que no sea solo por criticar y nos vemos y ya está, sino también de plantear a través de asociaciones, a través de colectivos eh, lo que lo que realmente nos moleste, es decir, pero yo creo que, no sé, alternativas podría ser quizás el tema de eso, a través de asociaciones, de pequeñas asociaciones, colectivos que, pu que pudieran sentarse no sé, una vez al mes o algo de eso y empezar a desarrollar algunos escritos. Aunque sea pequeñas notas de prensa diciendo pues a nosotros como colectivo nos molesta que estén haciendo estas afecciones al paisaje, nos molesta que no tenga la protección que se merece una especie como la ubara en Lanzarote o en Fuerteventura que, eh, que la estén maltratando que la, o que dependiendo un poco de qué actividades se podrían hacer o no, o no hacer. Yo creo que quizás con los colectivos, porque yo creo que también es importante de saber que en Lanzarote tenemos un importante colectivo, eh, grupos, pequeños grupos, que se mueven por, un poco por las aficiones que, tenga, que tengan cada uno, ¿vale? Y entonces aprovechar estos pequeños grupos que, que tengan algo de, de iniciativas y algo de, de inquietud por estos temas de conservación, yo creo que sería importante también contar con ellos y, que, y ser una primera semillita que vaya movilizando al resto de la sociedad, ¿sí? Sí, porque, por ejemplo, sé que tú tienes experiencia también por la reserva ¿no? y por tu propio espíritu emprendedor. ¿no? Estás ahora mismo con un grupo de empresarios que están creando como una especie de producto de Lanzarote, como ecoturismo, ciertas formas de, de plantear un crecimiento sostenible. Este tema de la uvara por ejemplo, cuando hablamos de que se critica mucho y que hay que intentar siempre ser un poco coercitivo... ¿No habría posibilidades de encontrar soluciones que abrieran oportunidades al empresariado a través de la conservación de especies como puede hacerlo la UBARA? Sí, ahí habría habrían oportunidades. De hecho, como comentas, el, el grupo este que tenemos con, con empresarios de turísticos son empresarios de que nosotros certificamos desde la oficina de la Reserva de del Cabildo como empresas eh, certificadas para hacer ecoturismo en la isla. Se llama el Club de Producto Turístico Reserva Biofera, avalado también por el Ministerio de Turismo a nivel nacional… Y a través de, de esa marca, de esa Revivir Lanzarote, que se llama, que está en su web y todo, estas empresas se involucran más con la, las medidas de conservación de distintas especies, de distintos paisajes. Y, as, y, a, y aún así, eh, si esas medidas de conservación no implica que no se pueda sacar una rentabilidad económica y un disfrute tanto para la población local de las empresas que, que tenemos en el club, que trabajan con la población local, con temas de colegios, con temas de asociaciones, con temas de colectivos, incluso con actividades deportivas y también con, con los turistas que nos visitan. Es decir, para que sean conscientes del valor que tenemos, no solo con el paisaje, sino también con cada una de las especies silvestres que tenemos en la isla. Y, claro, ellos trabajan ya a nivel eh, ornitológico, a nivel geológico, de, con temas específicos de estos ecosistemas, de estas especies que, que pueden eh, originar una actividad económica, pero, en la medida de las posibilidades, siendo compatible con todo el desarrollo sostenible que pretendemos de, desde el Cabildi y desde la Oficina de la Reserva de la biosfera ¿sí? ¿Tú crees que se puede mejorar la relación interadministrativa en el momento de plantear planes como este de conservación para poder defender nuestro patrimonio natural? Sí, eh, si tenemos que mejorar de las administraciones, tenemos que co mejorar la, la conectividad y y, y la eficacia, es decir, hay cosas que, que a lo mejor desde una administración desconocen porque tampoco estamos metidos como en una burocracia tan cerrada que al final no te permite estar saliendo, estar participando en otras reuniones y, y quizás con otras administraciones. sí es verdad que eh, hacemos reuniones eh, mensuales y todo eso, tanto con los ayuntamientos como con el gobierno de Canarias, pero quizás... Y, y, y a lo mejor dentro de la administración, como también tenemos muchos contactos a través de correos electrónicos y a través de los móviles y todo eso, y tenemos muy buenas relaciones con distintos eh, departamentos de, de los gobiernos y de los municipios, pero quizás también yo creo que es importante empezar a salir un poco más y encontrarnos con la gente en los centros socioculturales, eh, explicarle la normativa, porque mucha de, quizás mucha de la normativa que tenemos en, en estas administraciones, pues la gente no llega a comprenderla y quizás. Eso también nos no falta dentro de la administración, es decir, salir a la calle y a pequeños grupos, como decíamos antes, a asociaciones, a colectivos de empresas que estén un poquito eh, apoyando este tipo de iniciativas de conservación. Eh, yo creo que tenemos que tenerlos actualizados y, y, en, y en su pueblo, en su, en su sitio, no en, en una reunión formal eh, dentro del cabildo ni nada, sino salir y estar con ellos en el campo, conocer realmente lo que le está pasando a ellos y ver cuáles son lo, las afecciones que, que tiene ese paisaje, que los compañeros, por ejemplo, de los agentes de medio ambiente están todo el día en el campo y, lo, y nos lo transmiten. Pero quizás esa parte yo creo que sí es interesante y no solo estar en el campo, sino estar con la gente en estas reuniones participativas y en estar colaborando con ellos en las asociaciones. ¿sí? Si tú tuvieras que preguntarle a alguien sobre el tema de la ubara para intentar encontrar un foco de conocimiento interesante, aunque no sea en el campo científico, ¿A quién te dirigirías a preguntarle y sobre qué le preguntarías? Pues no lo sé. Lo, lo primero que se, me, que se me ocurre me viene la parte científica. Y si me, me viene la parte científica, sobre todo porque hay las universidades, sobre todo la Universidad de La Laguna, eh, llevan muchos años estudiando el tema de, la, de las ubaras, esta, estos ecosistemas eh, de, de aves esteparias y todo eso. Pero insistiendo o recapitulando un poco lo que tú me dices, es decir, más que esa parte a lo mejor de investigación y de, de conservación y de conocimiento, yo iría por los agricultores, por la gente que está haciendo actividades en la zona, o no la que está haciendo, la que lleva haciendo toda la vida actividades en la zona, como puede ser la agricultura, como puede ser la ganadería, como puede ser la casa. Incluso aquí en Lanzarote y en Fuerteventura también eh, coincide que estas zonas de, de uvara, de aves esteparias, casualmente es, de, se desarrolla una planta que es la, la papa cría y esa planta, el diantemón canariense, eh, que es el, el hongo de la papa cría que se cría en esa planta, pues también hay una cultura, aunque no hay ninguna asociación que yo conozca ligada a, todo, a toda esa recolecta, también hay una cultura ligada a esa zona a la recolecta de la papa cría, de ese hongo que, que se desarrolla en, en esa planta, en, en, la, en la rama cría. Entonces, quizás ese sería los puntos quizás más, más interesantes de tocar y de hablar. No, quizás no con el nuevo agricultor que lleva un mes instalado en aquella zona y que te, y también nos podría hablar de los problemas y de, la, y de las ventajas que tiene el cultivar en aquella zona, que generalmente son zonas de, de secano, y si en esas zonas siempre se ha cultivado sin, sin agua y con el, la poca humedad que nos trae la noche y la, y la lluvia que cae aquí en Lanzarote. Pero aquellos agricultores viejos que han vivido toda la evolución y que posiblemente nos digan, pues con el turismo se ha desarrollado ahora otra cultura de observación de aves, se han desarrollado culturas buenas, culturas malas. Y yo creo que ese, ese punto de vista sí tenemos que recogerlo también, sobre todo pensando en un plan de conservación de la ovara. Muy, muy interesante, Juan, como siempre, tu opinión. A mí por lo menos me parece que está muy pegada al territorio, ¿no? Y sobre todo tú que estás en tu huerta ahí ahora mismo también como agricultor de aquí de Lanzarote, ¿no? Y, y si tú tuvieras que inventarte un eslogan para motivar realmente a la población a que participe como ciudadanos en este plan de conservación, ¿qué les propondrías como si fuera un eslogan ahí? Son especies nuestras, es eh, decir... Eh, convive convive con, con nuestras propias especies y. O, no sé, es que saber que, que esas especies llevan mucho más tiempo instaladas aquí que incluso que posiblemente que el ser humano, eh, y hay mucho arraigo, es decir, cuando hablamos con agricultores viejos, con eh, eh, incluso artesanos, eh, ganaderos y de todo, eh, le dicen la uvara y todo el mundo, el Lanzarote de las personas mayores, conocen la uvara es decir, eh, y. Ha estado siempre ahí ¿eh? y esa vinculación de que esto siempre ha estado aquí, yo creo que es el mejor eslogan, es decir, no es una cosa inventada nueva, no es una cosa traída de afuera con una cultura, no sé, americana o con una cultura tal, sino que es una cosa propia de Lanzarote que nuestros abuelos, que nuestros bisabuelos convivieron con, con esa especie y yo creo que ese, yo creo que es el mejor eslogan, es decir, mmm, sigamos conviviendo con las especies que están en, en nuestro territorio. Y respetándola, sí. no Pero sé re si es un eslogan o es una no, filosofía, yo creo que es lo más importante, yo creo que transmitírselo a, a la gente para que, para que sepan que no es una cultura traída de afuera y todo eso, o un ave traído de afuera, o, o una planta que dice, bueno, pues, no sé, un kiwi plantado ahí que tú dices no tiene sentido con Lanzarote, esto tiene más sentido que, que la uvara, poco va a tener en, la, en Lanzarote, sí. Pues muy bien, Juan. Muchísimas gracias por haber participado como ciudadano en, esta, en este plan. Y nada, nos veremos en breve por ahí, por la isla. Gracias a ti, José, por, por todo el trabajo que están haciendo, ¿vale? Un Venga, abrazo. Gracias, ¿eh? Venga, hasta luego, Juan. Luego. Hasta luego.